Es esencial que recuerdes quién eres. Y te voy a poner un ejemplo que te va a venir a la cabeza rapidísimo. Mira, KFC Kentucky. Pollo frito. Vale, el coronel Sanders, Harlan Sanders, eh, desde muy pequeño quería tener una empresa. Y nunca sabía cómo hacerlo. Eh, imagínate la cantidad de abachales que tuvo que pasar hasta que a los 64 años consiguió formar KFC. Puedes meterte en internet a buscar información sobre él y te vas a quedar muy sorprendido. Pero lo importante es precisamente eso. Tenía una meta, tenía un objetivo, tenía un anhelo. Yo creo que era algo más allá del dinero, por supuesto. Era algo que le movía el corazón. Y a los 64 años lo consiguió. Y mira dónde está ahora KFC. No te des por vencido. Recuerda quién eres y lo que realmente anhelas. Y consíguelo paso a paso. Llegarás. Sigue.